que nosotros estamos trabajando desde, de, con nuestros eh, especialistas en dos direcciones una pues a través de, de la jefatura de información con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas estas series de buros y otra de las líneas de trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno